La pandemia ha puesto de relieve la urgente necesidad de promover la salud de todos sin poder dejar a los más vulnerables al margen y de utilizar la tecnología para promover el progreso humano sostenible y global. Es urgente un cambio de mentalidad primando la corresponsabilidad mundial frente a un individualismo que deja a la mayoría del planeta fuera del reparto. La comunidad internacional tiene que esforzarse para terminar con las injusticias económicas, con las guaridas fiscales y por potenciar el bien común. La ONU, formada por nosotros los pueblos, debería ser una oportunidad para promover la subsidiariedad y potenciar un desarrollo económico más integral y ecológico, y no una herramienta al servicio de los poderosos. Nuestro mundo en conflicto necesita que la ONU se convierta en un taller para la paz cada vez más eficaz, Debemos cuestionar la carrera armamentista para utilizar mejor los recursos disponibles. Las crisis humanitarias de refugiados, migrantes y desplazados se han convertido en algo constante. Peor aún, los interceptados en el mar y devueltos a la fuerza se enfrentan a torturas y abusos. No parece existir voluntad política para mitigar los efectos negativos del cambio climático. No podemos dejar de notar las devastadoras consecuencias de la crisis de la COVID en los niños, sobre todo migrantes y desplazados, Millones de ellos no pueden regresar a la escuela y ven conculcado su derecho a una vida digna y a la educación. Las mujeres son también una parte de la sociedad muy vulnerable en esta crisis mundial de humanidad y de solidaridad. De una crisis no se sale igual, o salimos mejores o salimos peores. Por eso debemos repensar el futuro de nuestra casa común, abrazar el multilateralismo y la cooperación entre los estados para superar los fanatismos y el aislamiento.